Está prácticamente resuelto, está prácticamente resuelto, eh, yo estaría en condiciones de decirles que tenemos identificados los autores intelectuales. Autores intelectuales y materiales del asesinato de dos militares ya están identificados. El ministro de Gobierno refiere que los asesinos serían contrabandistas. Eh, seguimos trabajando en eh, la, la captura de estas personas para ponerlas a disposición de la justicia, pero por lo menos en cuanto a la identificación de los mismos el, el caso se trata está resuelto eh, eh, sí sí son contrabandistas son contrabandistas pero que eh, también recurren a la contratación de